¿Nos vamos a ir a donde? ¿Nos vamos para Termas? Mirá que bueno, ya está el hombre el ya está Villavicencio con nosotros Bueno, nos vamos con él, si ya lo tenemos en línea, lo saludamos Buen día querido, bienvenido, aquí estamos, Carlos te saluda ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días para vos y a toda la audiencia y a todas las familias y a todos los oyentes de, de la provincia de Tucumán a través de Lv 7 a toda la producción, Carlos ¿Cómo está? Bueno. Lo primero que te pregunto es cómo viene con el tiempo usted ¿Cómo están ahí? Bueno, estamos directamente igual que ustedes. Eh, hoy no te digo que haya sorprendido, porque ayer hasta el mediodía el tiempo medio como que medio que no nos decía nada, eh, claro. justamente, ¿no? Eh, pero sorprendió, sorprendió a media tarde, después a la noche, Ajá. ya lo que veníamos conociendo, ¿no? Y justamente desde hoy, desde las cinco y media de la mañana aproximadamente, aquí en las termas de Riondo y en el departamento empezó a llover hasta, bueno, en estos momentos que son pasadas las diez y media de la mañana sigue, sigue lloviznando en gran parte, y yo lo decía, Carlos, y seguramente para ustedes también es una bendición, por esta larga sequía que tenemos, es una bendición para todos los lugares, ¿no?, que tanto necesitaban el tema del agua, ¿no? Sí, la verdad que eh, sí, Carlos. la verdad que sí, digo, esta agua era, era muy necesaria, no sé si es el tiempo de, de, del agua, porque la verdad que por ahí se la, se, se la necesitaba en otro tiempo, pero bienvenido sea también, ¿no? no bienvenido sea que sea así ah. no como la del viernes no como la del viernes pasado que terma de riondo tuvo que sufrir eh, un tornado en horas de la tarde eh, que gracias a Dios no bueno no no hubo que lamentar daños tema personal nada sino daños en cuanto a la caída de árboles y todo esto que bueno justamente no en las zonas de los muchos de los barrios Cosa que es inusual en nuestra ciudad, ¿no? Tener un, un tornado que comenzó allá por las cinco y media de la tarde el viernes pasado uh -huh. y que todavía, obviamente, la gente de Parques y Paseos, la gente de la Municipalidad, Protección Civil, los bomberos, siguen trabajando en muchos de los lugares, ¿no? Con la caída de árboles que ha tenido, pero bueno, eh, ya está subsanado. La gente de la compañía de electricidad eh, sigue trabajando con los postes. Bueno, todo lo que ocurre cuando se sucede esto, ¿no?, en cuanto a estos fuertes vientos, ¿no, Carlos? Claro, estos fenómenos que, bueno. que estos fenómenos que uno, más sí, allá sí. de que, que sepa que suceden, no los espera, ¿no? Y cuando vienen, atraviesan con una fuerza que rompe todo y que vos, vos quedás... Sí, sí. Pues, che, ahora hay que arreglar todo, ¿no? Porque son cinco minutos, 10 no, minutos de furia. Eh, justamente, ¿no? Uh -huh. Justamente. Pero acá, bueno, inmediatamente, inmediatamente la las funciones eh, tanto de la municipalidad protección civil bomberos policía todo lo que tiene que ver empezaron a trabajar desde, desde ese día a, a destajo no mañana tarde noche hasta hasta estos días no bueno justamente no pero bueno eh, volver otra vez al tema eh, Carlos así que está lloviendo en este momento acá en nuestra ciudad eh, ha bajado un poquito la, la, la, la temperatura. Estamos eh, en este momento en 18 grados. Bien, digamos, eh, 18 bien. grados. En este momento eh, 18 grados con la actualización de la hora 10 acá en nuestra ciudad. Pero eso hace que, bueno, la expectativa se centre. Seguramente vamos a ver eh, cómo estará el tiempo mañana, aunque todos dependamos de lo que va a ser mañana viernes y sábado, yo creo que, yo creo, tengo fe de que mañana va a calmar un poco todo esto el tema de la lluvia, porque todo eso está preparado ya en esta cuenta regresiva para lo que habíamos hablado Carlos, uh -huh. en cuanto a la tercera edición de la tercera edición de la fiesta regional de la cerveza claro. aquí en la calma de Rondo, viernes, viernes y sábado, lamentablemente el sábado pasado se tuvo que suspender, ¿no?, el retro acá en las Termas de Riongo. eh Por lo que se sabe, se va a pasar para otro para otro momento, ¿no?, con las tres actuaciones que tenía Termas debido a lo que había pasado el día viernes, entonces se suspendió esto en la Plaza San Martín uh -huh. el, viernes, el sábado pasado. Pero bueno, acá estamos en la cuenta regresiva para mañana eh, para disfrutar eh, las más ricas cervezas artesanales en termas de riondo carlos y de paso volvemos a invitar a toda la familia a toda la gente de tucumán eh, aquellos que son activos venir los fines de semana y sobre todo para para este gran acontecimiento que va a tener mañana no tanto en la plaza san martín que ya mucho conocen eh, mucho conocen al frente del casino y va a tener también la fiesta en la plaza del bajo como quien bajar la Rivadavia, cosa que muchos conocen, en la Plaza Eva Perón también va a haber, eh, se va a realizar también ayer, en el día de mañana y pasado, también eh, esta esta gran eh, fiesta regional en su tercera edición. ¿no? Así que en estos dos patios cerveceros estarán allí, ¿no? En la Plaza San Martín y en, en la Eva Perón. Y, y mañana, mañana, estará la presencia de la franela, ¿no? Eh, este conjunto... ...que va a hacer su, su presentación en el día de mañana... Eh, ...también, justamente... ...y el día sábado, y el día sábado estarán los pericos... Mira. Eh, ...estarán los pericos, que es eh, la gran expectativa, ¿no?... ...la gran expectativa... Eh, ...me estaba olvidando, Carlos, que el viernes también el día de mañana... ...van a estar los arcanos del desierto... Eh, ...muchos de los tucumanos lo conocen... ...muchos de la familia, los chicos de, de acá de Santiago... ...que hacen una música realmente hay que hay que verlos ¿eh? no sé si tuviste la oportunidad Carlos de, de escucharlos no, no la verdad que no, verdad que no de, pero, pero no va a faltar oportunidad música, esta es una buena oportunidad hacen una, pre, hacen una presentación ¿no? eh, eh, realmente que a muchos les gusta que sí. eh, tiene que ver mucho con la música santiagueña en este caso de bueno de, de, de la cumbia y de todo sí. eso pero de una manera muy diferente no eh, pero muy bueno los arcanos del desierto eh, así que van a tener la oportunidad mañana la gente de Tucumán Que seguramente van a venir a pasar el fin de semana y, y no perderse esto, ¿no? que ya lo deben conocer En la fiesta regional de la cerveza artesanal ¿no? Aquí en nuestra ciudad, Carlos Bien, bien, y bueno, por suerte, digo, más allá de que hoy llueve El pronóstico para, y para el fin de semana de Santiago va a ser un poco mejor eh, A lo que fue también el fin de semana pasado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Así que bueno, todo eso seguramente con la con la expectativa que se viene, se viene dando y sobre todo con esta bueno, hablando de turismo con esta presentación y con esta promoción que se están que se están realizando, ¿no? Justamente en la zona de la costa, eh, en la zona de la costa, sobre todo Santiago del Estero, que lo vienen realizando en toda la zona de la costa y allí precisamente también lo está haciendo el gobernador de la provincia. En la zona de Mar del Plata, con la Casa de Santiago, eh, también eh, eh, allí en Pinamar, en Miramar, y ahora lo van a hacer en las zonas serranas también, en Villa Carlos Paz, en La Falda, en sí. Costín, en todo esto, ¿no, eh, Carlos? Conjuntamente con, con lo que ustedes también están haciendo, ¿no? Eh, Tucumán también, ¿no? Sí, Justamente. sí, sí. Sí sí, eh, tal cual. sí, sí, tal cual, no sí, esperando ya. también a ver, cómo estamos hablando para la gente que nos está escuchando con Omar Villavicencio, uh -huh. corresponsal de Santiago del Estero en Termas precisamente ahora contándonos el detalle de todo lo que está ocurriendo también en este verano y febrero arranca con fiesta también y estaba marcando ahí algunos de los artistas que van a estar eh, Omar y el tiempo obviamente que se convierte en protagonista en estos días como también lo fue la semana pasada con el tornado en, en Termas uh -huh. que nos quedamos todos así como viendo videos y no puede ser eh, el tamaño también que tenía este fenómeno natural y que por suerte no hizo, de, no hizo más daño ¿no? Y, no, y, no, y hoy llueve no, no, solamente Dios, no. Claro. No, no, no, no, no, no, gracias a Dios ¿cómo ocurre con estos uh. fenómenos como vos dices en cada lugar? no si hablé, yo, claro, el, el otro día hablamos con un compañero nuestro así también de, de comunicación desde San Luis eh, y bueno, ah, yo, de Calle Angosta ah, bueno. con todo lo que han sufrido eh, suspendieron absolutamente bueno. todos los festivales que venían después de Calle Angosta claro Claro, justamente. No, eso fue, eso fue terrible. No, gracias a Dios que no hubo. Bueno, solamente, lamentablemente una víctima fatal, ¿no? Sí. Eh, sí. Con eso, pero la, el granizo, ¿no? La, el granizo, la piedra, como... la verdad impresionante, ¿no? Eh, impresionante, impresionante con eso. Pero bueno, estos fenómenos eh, ocurren siempre en este, en este tiempo de verano, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, bueno, a tener eh, en eso, en eso cuidado, ¿no? Justamente. ¿Y está lloviendo en Tucumán en este momento, Carlos? Muchísimo, está, está, lloviendo? está lloviendo muchísimo, de tal manera que en está, ah. hubo algunos derrumbes para la subida también para los valles, eh, en, la, uh -huh. en la ruta, así que eso también se estaba trabajando para liberar la, la, la calzada. Zona sur de Tucumán con mucha lluvia y mucha agua en las calzadas también, los, los ríos ah, cargados de lluvia, de agua... Así que, bueno, con un poquito de preocupación, sin, sin miedo, pero alertando a la, a la gente si tiene que moverse, que intente no hacerlo tanto, porque en algunas rutas está un poquito cargado de agua. ¿Cómo ha sido en este recambio, Carlos, te pregunto? Porque, bueno, justamente eh, en la zona de Tucumán, porque es lo más visitado, ¿no? En la zona de lo, de de los valles, de Tafí, todo eso. ¿Cómo ha sido este mes de enero y en este recambio comenzando este febrero, no, Carlos? Enero te fue pregunto. enero fue tremendo. Enero fue de ocupación casi del 100% en los valles, eh, con muchísimo ah, muchísimo turismo. 98% te digo de ocupación en los valles, con muchísimo turismo, y bueno, y el recambio es diferente. Febrero no es tan fuerte a veces como como ah, enero, pero bueno, me parece que también vamos a ver un poco a ver cómo ayu... a ver el tema de la lluvia, eh, complican un poco, ¿eh? porque tenemos varios días de lluvia ya. Arrancó febrero con lluvia. Claro. Vamos a ver cómo se comporta claro. el tiempo en el transcurso de los días, a ver si ayuda un poco más para el turismo, ¿no? Claro, claro. Yo lo decía porque lo decía que es un gran aliciente para nosotros, sí. sobre todo para los gastronómicos de la zona de Riondo y también gastronómicos de Tucumán, porque uh -huh. suelen ir a trabajar también en la zona de la costa. Pero sobre todo la las Termas, que ya es, ya es un clásico, ¿no?, de todos los años. Uh -huh. Mucha gente, porque quedamos, obviamente, hablando de los censos, ¿no? Uh -huh. Hablando del censo ahora, prácticamente, eh, terma de Rondo, imagínate, con sus casi 50.000 habitantes, y ahora ya lo vamos a conocer cuántos pero hasta el momento terma de Rondo tenía 50.000 habitantes, y creo que ahora es un poco más. Eh, vos tenés que de ahí, eh, contar eh, y descontar, que cada año llega un verano eh, bajamos, porque la mayoría van a trabajar a la costa claro, esto claro. ya se sabe claro. eh, en toda la costa y eh, también en las zonas llanas, gracias a Dios lo que decía que pasó un mes de enero y ha habido trabajo, uh -huh. han trabajado todos los gastronómicos, gracias a Dios Sí, eso se notó también gracias acá en Tucumán eh. también se notó en Tucumán, Digo, el, el turismo muy presente también en San Miguel de Tucumán que era un lugar uh -huh. antes que era de paso ahora la gente también está claro. quedándose en la capital y después se mueve a los valles Claro, claro. Uh -huh. Y justamente, no, tenemos entendido que también hay gente astronómica de termas, mano gastronómica, que también trabaja en los valles, ¿eh? Claro, en Tucumán. Claro. Van a trabajar también, van a trabajar donde ahí. Pero bueno, es un gran aliciente para lo que va a ser la temporada 2023, sobre todo la de invierno, que se espera con muchas ansias, se espera el mes de marzo, por supuesto, el GP, el MotoGP, hay una gran expectativa, hay reuniones de por medio, ya para ir preparando para lo que va a ser. Bueno, Santiago Estero te cuento, Carlos, que eh, en estos días estuve hablando con el subsecretario de Turismo de la provincia, el profesor Nelson Bravo, eh, está ya promocionando el MotoGP en Brasil, ¿no? Te cuento, bueno. eh, han viajado ya para, para empezar a promocionar eh, en Brasil, ya lo están haciendo en, en las ciudades de Curitiba y Londrina, que pertenecen al estado de Paraná, del sur de Brasil, ¿no? allí eh, fue, una, fue una la gran bueno la gran convocatoria muchos brasileños vienen para el MotoGP a las tramas de Riondo y entre ellos bueno está la gente de la Cámara Hotelera de Santiago Estero, está también la vicepresidenta de la Cámara empresaria Hotelera de Gastronómica de las Carmas Teresa Clarco y también por supuesto acompañando para lo que es estos dos días que se está promocionando en Brasil, ¿no, Carlos? Sí, bueno. Va a hacer el hay visitas de Brasil por todos lados. Recién hablábamos con una corresponsal del Chaco, con, con, en este ah, caso ya. con este caso, con inversiones que venían desde Brasil hacia el Chaco. Estaban terminando de definir algunas cuestiones con el tema de avícolas que se van a ubicar eh, aquí en, en la provincia del Chaco desde Brasil. Eh, así que, bueno, me parece que Brasil sí. está ahí también eh, acompañando mucho a la región ahora, este último tiempo, ¿no? Pasa con Santiago del Estero, sí. ¿no? No, no, por supuesto, uh -huh. por supuesto, justamente, justamente en eso eh, y hay una, bueno, todo esto forma en un calendario general para lo que va a ser este año 2023, no, en cuanto a, a todos estos grandes acontecimientos, entre ellos el moto, el motogp, les voy a contar que les voy a contar que para toda la gente que les encanta cada vez que vienen a Termas de ir a, de ir a visitar eh, eh, el Museo del Automóvil no sé si sí. lo conoces, Carlos sí, creo el museo. que sí, acá es, es uno de los eh, más hermosos y convocantes del país nuestro museo del automóvil ahí en el autódromo uh -huh. bueno, por tarea de esto esto para toda la gente de Tucumán, que les encanta venir y, y ir y llevar y conocer lo que es eh, el museo eh, por tarea de refacción y remodelación el museo va a permanecer cerrado hasta el 15 de febrero, okay. eh, Hasta el 15 de febrero. Esto es para la gente, para toda la familia de Tucumán que viene y no deja de pasar por el museo, ¿no? Uh -huh. es, un, que, que es uno de los atractivos eh, de la zona, la verdad es muy bonito. Sí, no, no, es uno de los atractivos de, de la zona y justamente, ¿no? Es el más convocante, uh -huh. es el más convocante. Carlos. Además tienen un MAC-5 5 ustedes ahí. ¿Eh? un Tienen un, un MAC-5. Sí, el... no. ¿Qué? Sí, tenemos todo. Y además, te sí. cuento, por esta refacción, no te das una idea la sorpresa que se viene, ¿no? ¿Eh? No te das una idea de la sorpresa, más sorpresa ¿Qué? todavía. ¿Qué será? Bueno. Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cierra el museo? Y también, te cuento, se está preparando ya eh, en la zona de la Costanera, en la zona de la Playa Popular, eh, donde seguramente se está por realizar el campeonato sudamericano. Mirá vos campeonato y lo que vemos siempre a través de las imágenes eh, de televisivas de televisivas deporte esto que sí. se da con el beach volley mira ¿eh? con el beach baller, tanto femenino como masculino se va a realizar aquí en la externa de haciendo mira en la Sí, eh, en, en la zona de la playa. tengo entendido tengo entendido que está todo preparado para que se lo haga en la zona de la playa popular mira allí eh, para que Todavía no está definido, pero que sí está definido ya eh, este campeonato sudamericano, donde imagínate eh, cómo se juega esto, ¿no? El beach volley, sí, eh, justamente en, en la arena y es el más convocante también, eh, junto con el podrío que tiene Brasil, Colombia, Chile, Argentina, eh, también, ¿no? Uruguay. Y todo eso, ¿no? Y, y, y también, bueno, cada vez que tenemos la oportunidad, ¿no? De verlo. Así que va a ser uno de los eh, temas convocantes que va a tener Terma de Rondo por primera vez este, este campeonato sudamericano, ¿no? De Bien. Aquí en Terma de Rondo. Tenemos, sí. tenemos de todo. ¿eh? Para aquellos que nos estén escuchando, estamos eh, hablando con nuestro compañero Bien. Omar Villavicencio para que vayan a Terma, para que disfruten. La verdad que nos quedó, no, no, no sé si queda algo más para agregar, Omar. No, no, no, no. Bueno. A medida que vayamos vamos a ir contándoles más todos los preparativos, todo lo que se viene preparando, todo lo que se viene realizando, tanto en Santiago de Estero como en las Termas de Rondo, eh, y todo lo que tiene que ver no en esto, no en la antesala también, de algo que también, por supuesto, no es muy importante, eh, bueno hacerlo conocer, ¿no? Todo uh -huh. lo que pasa, por supuesto, aquí en Termas, ¿no? Bien, Nosot eh, nosotros te, te agradecemos esta comunicación con, con LB7. A partir de lunes volvemos al horario habitual que es de 6 de la mañana a 9. Ya vuelven nuestros compañeros ah, a formar parte del transcurso de la segunda mañana. Así que nosotros agradecemos bien, bien. Este esta comunicación que hemos tenido con vos. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por siempre informarnos bueno. de todo lo que pasa en Termas. eh. Bueno, gracias Carlos a vos, gracias a también a Eva. Eh, gracias también a la producción De eh, B7 Así que bueno, estamos acá Para acompañarlos Y también para, para darles toda la información Y te vamos a volver a, eh, molestar, te vamos a, volver a molestar seguro Mirá eh, que, ¿con quién, eh, con no, quién no, me no. voy? sabes con qué te despido? Con los cercanos del desierto Ahí está, ahí está Ahí lo van a escuchar entonces <risa> Para aquellos que Toda la familia de Tucumán Que va a venir mañana entonces A disfrutar lo que va a ser La fiesta regional de la cerveza Aquí en Terma de Río Un abrazo, más. Gracias Carlos, gracias, gracias.